Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver un atajo o truco muy útil para blues. Vamos a tocar sobre la vuelta de blues la parte donde el quinto grado va hacia el cuarto y lo que vamos a hacer es tocar, como veníamos haciendo, la penta menor de la con cuatro notas extra. Recordemos que sobre el cuarto grado vamos a evitar tocar el do sostenido. Nos va a quedar esto... Salteamos el Do sostenido. Vamos a usar para el ejercicio las cuatro cuerdas de abajo. Y acá viene el atajo. Este dibujo que hacemos sobre el cuarto grado, cuando pasemos al Mi séptima, que es el quinto grado, lo vamos a trasladar igual dos trastes hacia adelante. Entonces, algo que toque en este sector... Cuando paso al cuarto grado, toco lo mismo o parecido y me funciona como una respuesta. Entonces así resaltamos el pase del quinto grado al cuarto grado. Escuchemos cómo suena esto sobre el final de la vuelta de blues. La clase ya saben que me pueden seguir por Facebook o YouTube y nos vemos la que viene.